Mira, hay gente nueva hoy eh, ¿Qué tal si mientras esperamos Todos los demás hacemos introducciones? Un poco mm, A ver, el programa de hoy uh, Hoy Me parecería chévere presentarnos uh -huh. eh, de hecho hasta ahorita vi la opción en, en hello talk Ajá. y por eso estoy aquí Ajá. bueno bueno entonces a, a, tomémonos turnos eh, introduciéndonos este hay dos personas nuevas y varias personas también en el chat que están tratando de entrar a, a la sesión de audio creo a ver entonces <coughs> eh, tomémonos turnos uh, con, con estas cuatro preguntas de, de dónde es eh, ¿Cuánto tiempo lleva estudiando el coreano? Eh, porque si sí, ha el coreano? Y hay algo interesante sobre usted Y eh, Lujara podría eh, hacer esto por escrito Y mientras Lujara lo escribe <ríe> sé, Mientras Lujara lo escribe eh, A ver, creo que tenemos que esperar que llegue un poco más de gente Allison y Lujara <ríe> Parece que tienen un problema de conexión Ahora no vino Ana María <ríe> Ana María estuvo en la mañana Ah, es que es la nueva portera <ríe> Ah, okay. Eh, a ver. <coughs> ah, no lo puedo traer a, para acá. Uh... Ah, aquí está Lujara. Okay. Eh... Estefania, quisiera introducirse. Lujara ¿le, bueno, Lujara, ¿le funciona el micrófono? Lujara, ¿le funciona micrófono perfectamente? Lo único que tiene que hacer es hablar, yo creo <ríe> Pero sí, Estefania, continúe eh, ¿Podría sí, introduci introducirse? ¿Me dejas los audífonos? Sí, ahí le funciona, Lujara La escucha ahora sí. ah, Bueno, mucho gusto eh, Soy de Colombia eh, Pues me enteré del chat por Estefanía, Que es una compañera de la universidad Ah, sí Sí, sí señor Am Amigos de, amigas de eh, ¿Cómo se llama ella? Eh, um, Angie De Stefania. ¿De quién? An Angie Mercado, ¿no? No, a ella no la conozco Ah, ok Entí, le... a ver, ¿no? no, porque es en español mm. Ok, uh, creo que Lujara termina de introducirse. Pasemos a Estefania, disculpe. Sí, sí, señor. Uh -huh. Hola, mucho gusto a todos. Soy Estefanía, soy de Colombia también. Pues estudiando coreano no, no llevó mucho. De hecho, um, en la universidad abrieron un curso. Uh, gratis, que lo está dando una profe que es como voluntaria de COICA. Oh. Y lo tomamos los sábados, pero solo son cuatro horas, entonces hasta ahora vamos poco tiempo. Uh, estamos viendo más que todo como discurso formal, entonces en nosotros vamos como cruditos. ¿Por qué empecé coreano? Uh, pues no sé, en el trabajo me dijeron, no, has visto dramas, y yo dije no y entonces comencé a ver dramas y yo, oh, el coreano es muy chévere y entonces comencé a estudiar coreano, y pues de repente abrieron el curso en la universidad fue entonces y algo interesante uh, uh, no sé, uh, hablo inglés, español, francés y estoy aprendiendo coreano ya yeah. gracias bueno, bienvenido, mujer, a Estefania eh, continúe ver ¿Yo okay? qué? La, la introducción es los cuatro, las cuatro preguntas. ¿Otra vez ¿qué? <ríe> no. ¿Sí? porque hay gente nueva, Fred. Introdu, introduzcámonos con los uh, amigos nuevos aquí. Ah, bueno. Yo soy de México. Llevo eh, estudiando coreano desde hace seis meses. Eh, por falta de tiempo no ha avanzado tanto y por qué decidí estudiar coreano porque también yo también eh, empecé a ver eh, series coreanas porque bueno run y y luego ya empecé de que me gustaba aprender el idioma coreano y algo interesante sobre mí eh, me gusta mucho bailar en mis tiempos libres uh -huh. Ok, gracias. Eh, eh, yo también me introduzco. Eh, yo me llamo Jung Ho. Eh, yo nací en Corea y viví en Chile 11 años. Y um, empecé estas sesiones de, de coreano, que le llamamos sesiones de Aigu, uh, para practicar el castellano, porque se me está empezando a olvidar. Y, uh, y ya. A ver, um, estas sesiones... A ver, el, el problema de hoy. Uh, estas sesiones... Um, eh, empezando hoy día vamos a reducirlo a 30 minutos por sesión a ver si, cómo nos sale y vamos a hacer dos actividades en cada sesión o sea, eh, vamos a alternar entre dos actividades una es uh, leer una telenovela coreana, en coreano y la otra es aprender expresiones y podemos hacer cualquiera de las dos hoy día uh, porque es el primer día que vamos a dividir la, las sesiones en dos y... Eh, y las, tel las telenovelas, eh, bueno, a ver, primero elijamos qué quisiéramos hacer hoy. Eh, eh, eh, hagamos que, los, que la gente nueva elija. ¿Cómo le, pro le pronuncio su nickname ahí? Luz Luciara o Lujara? ¿Cómo se hace eso? Luke, ¿ok? Yo soy Estefanía, pero es Luke Hara. Como lo están diciendo, está bien. Ah, ok. Eh, entonces, Luke, Luke Hara y uh, Estefania um, elijan. Pueden elegir entre leer una, un guión de telenovela o aprender expresiones. ¿Qué quieren hacer? Cuando se lee el guión de telenovela, eh, aprendemos un poco menos y nos dedicamos más para practicar la pronunciación. En las expresiones, la por supuesto, nos dedicamos más a aprender Expresiones A mí me gustaría más Soy Estefanía A mí me gustaría más las expresiones uh -huh. No sé qué dicen los demás ¿Qué le parece Lujara? Eh, sí, sí me parece Ok Uh, ver, uh, wow, tanta gente lo eh, entonces, para lo de la expresión entonces, um, eh, todavía estoy tratando de formalizar el formato pero lo que hacemos es, uh, primero elegimos un, un tema un tópico, de la que vamos a aprender expresiones hoy día y nos dedicamos o a armar una conversación que eh, la leemos en, entre todos o, uh, o simplemente aprender expresiones uh, ¿qué, ¿qué tema quisieron hacer? Revo, Stefania Lucía, Lujara ¿qué tema para hoy? Antes habíamos, y puede ser uno que se repite también antes habíamos hecho comida eh, viajar eh hicimos uh, el enojo <risa> ¿Algún, algún tema que le interese no sé, de pronto pues es que no sé cómo somos nuevos uh -huh. estamos como interrumpiendo el proceso de los demás, entonces de pronto si ellos tienen alguna otra opinión, a mí me gustaría estados de ánimo sería chévere, de ánimo? Okay. pero igual sí, de pronto qué piensan los demás ah, gracias ¿Qué le parece sobre el estado de ánimo? Sí, está bien. Está bien. Okay. Um, sí, sí. sí, sí, Algunas expresiones simples para empezar es um, estas. Entonces, le voy a estar diciendo a menudo eh, que diga una palabra que conozca para que podamos a, armar una expresión o o oh, a, la, tra a oír la traducción y voy a estar diciendo ya 하는 단어 말해보세요 como está escrito ahí 하는 단어 말해보세요 y después eh, usted puede pregun preguntar también uh, cómo se dice esta palabra en coreano entonces puede decir por ejemplo uh, triste 그 단어는 한국어로 뭐라고 하나요? triste 그 단어는 한국어로 뭐라고 하나요? Eh, eh, Estefania y Lujara, ¿ustedes pueden leer? no ¿Son como a nivel intermedio ustedes? ¿No? ¿Principiantes? Principiantes, principiantes. <ríe> ok. Yo digo que podemos leer, sí, pero, sí, pero po algo diferente es que entendamos lo que leemos. <ríe> ok, ok. <ríe> uh, otra expresión es ¿Cómo se dice en castellano? Entonces, por ejemplo, si ustedes oyen algo uh, que está en coreano, um, qué yo, pap. Entonces ¿qué, qué significa pap? Entonces dicen, pueden decir pap, que tanonon, ¿Cómo se dice eso en castellano? Entonces traten de usarlo uh, en la sesión de hoy. Entonces, um, empecemos con, el, con alguna expresión uh, Relacionado a los estados emocionales. Uh, ya, anun tanon, mare poseo. En cualquier idioma, coreano, castellano, anandano, uh, marebuseo. Diga una palabra que conozca con el, el, el tópico, con respecto al tópico. Cualquier persona, Estefania, Brel, Ojara. Mm, no, no sé ninguno. <ríe> ¿En castellano? Ah, pues en castellano sí, eh, uh -huh. no sé, alegría. Alegría. Okay. Entonces, alegría es enbo-hata. Uh, a ver, vamos a usar verbos porque es más fácil combinarlos. Estar alegre es enbo-hata. Enbo-hata, estar alegre. No, estar alegre es más cercano a chilgopta. Entonces, uh, vamos a, a ver, estoy tratando de buscar un dibujo que represente un poco de estar alegre. Hmm. Este que, que pasó, perece un poco. Uh -huh. es este, este <ríe> me demoré en encontrar pues esto sería como alegre <ríe> uh, Aprendamos uno en combinación con esto estar feliz en Bokara Uh -huh. sí, siéntese Mhm. Sientes libre de decirlo a medida que lo vayamos haciendo. Uh, creo que esta imagen es un poco cercano de lo que en general pensamos de embojada, ¿no? Um, Bueno, ah, no ¿Cómo no dice? anandano, diga otra palabra que conozca, estefonía, se <laughs> um, estar estar eh, molesto, estar molesto, okay. uh -huh. mm. estar molesto. nada. Entonces se dice chayan nada. Uh, y no puedo encontrar una imagen. Ah, aquí encuentro un poco chayan nada. Uh -huh. Pero en cualquier momento, ¿cómo, ¿cómo se dice? ¿Yo estoy alegre o yo estoy enojado? Uh -huh. uh, a ver. Cada vez que mando un mensaje le, le vibra el teléfono, ¿ah? ¿eh? Parece eh, Es que estoy hablando con Estefanía por el por ah, WhatsApp sí. Y no sé cómo poner mute <risa> okay, okay. Ah, Teléfono Ajá. Oh wow, llegó un montón de gente mientras estábamos hablando Llegó Allison, Annette, Carla. Eh, mientras estábamos hablando. Este, eh, bienvenidos todos. Eh, Estamos aprendiendo expresiones sobre el estado emocional. Y si han recién llegado, eh, por favor, llenen este... Eh, y en este formulario de evaluación. Um, a ver, eh, sí, apliquemos con la persona con uno. Entonces sería yo estoy feliz yo estoy alegre. 저는 즐거워요. Así. 저는 즐거워요. Okay. Um, yo estoy feliz. bueno Creo que eh, aprendámoslo así porque sería más, más útil. Lo puedo usar inmediatamente. Mm. Estoy pensando cómo hacer un ejercicio entre nosotros usando estas palabras. Eh, no estoy muy seguro. Uh, Tratemos de practicarlo. Uh -huh. Sí, ¿Quieres repetirlo? Eh, creo que... Um, una manera que podemos practicar... Eh, esto ahora es... Um, digamos... Para cada estado emocional... Digamos, si le gusta ese estado emocional... O si no le gusta... Creo que eso sería un buen comienzo... Uh, entonces... 는 그래. 그럴 때가. 아. 즐거울 때가. 행복해요. 저는 그럴 때가. 좋아요. Entonces lo que quiero que ustedes hagan eh, es para cada expresión um, de, de, de emocional um, quiero que repitan esa esa, esa la oración para las la Por ejemplo aprendemos "저는 즐거워요, estoy alegre". Entonces por ejemplo quiero que Alison repita Ah, 저는 즐거워요. 저는 그럴 때가 좋아요. Me gusta estar alegre." Uh, para que eh, tratemos de hablar un poco de las opiniones. ¿Ok? A ver. Eh, y como la gente no va a saber quién va a hablar, yo les voy a indicar quién tiene que decirlo. <ríe> um, hagámoslo con estas expresiones que así lo aprendimos. A ver, uh, Alison, eh, dígame en coreano cómo se siente cuando uh, uh, se si le gusta o no le gusta estar alegre. Entonces diga. 에 저는 즐거워요. 에스포에스 저는 그럴 때가 좋아요 오 싫어요 저는 즐거워요 으흠 mm 에스포에스 -hmm. 저는 행복해요 mm -hmm. Ah, uh, sí uh, Ok <coughs> Ok, gracias Alison Sigamos con Annette ¿A Annette le funciona el micrófono? Uh -huh. Ah, ok, Grace uh, Great, great, great uh -huh. So, um Lea, eh, a ver Estas dos oraciones Ok Um Donald Oh, hey, yo. Uh -huh. Ajá, muy bien. Entonces lo que usted leyó significa yo estoy feliz y me gusta estar así, me gusta estar feliz. Entonces para cada estado emocional quiero que una persona diga, ah, ok, yo estoy triste y a mí me gusta estar triste. O yo estoy enojado y no me, no me gusta estar enojado. Algo así. Algo bien simple. Sobre cada uh, emoción. Para practicar. ¿Ok? Eh, ¿Carlo le funciona el micrófono? No. Ok. Uh, pasemos a otra emoción. Ya. ¿A는 단어 말해보세요? ¿A는 단어? Diga una palabra que conozca, anuntano, en castellano o en coreano, sobre un estado emocional. A cualquier persona, cualquier persona. Bull. Ah, pero sobre un estado emocional. Ah, nos saltamos el estar molesto. Sí. Ah, ok, ok. Carla, ¿eh, ¿puede hablar el micrófono? Ah, entonces dígame cómo le parece el estar uh, enojado y lo que está... Aquí. estar molesto, molesto. ¿Uno le funciona el micrófono? Ah, no puede. Oh, ok. Uh, Lujara, eh, díganos ¿Sí? cómo le, si le gusta o no le gusta estar molesto. Ah, entonces esto es estoy molesto. Sería uh, uh, entonces lea esto seguido con si le gusta o no le gusta ese, ese estado. Cha uh -huh. uh -huh. uh -huh. ¿cómo es la otra frase? La otra es: uh, hay dos opciones y está de aquí se puede elegir una de las dos. Cha yo, cha cha cha <muchas> uh -huh. Kroltega. Kroltega. Kroltega. Uh -huh. Si she si, si, si, ha yo. Uh -huh. Shiro yo. Shiroyo. Uh -huh. Muy bien. Ah si. Sí. Uh -huh. Shiroyo. So then Kroltega Shiroyo. Entonces ahí lo que dijo bien. es estoy molesto y no me gusta estar así molesto. Ah, uh, gracias. <ríe> Muy bien. Ya. Uh, otra palabra, otro estado de semana. Cualquier persona, dígame una, un estado emocional. Puede escribirlo, puede decirlo. Nervioso. Ok. Nervioso sería... Uh, nervioso mm, eh, vamos a buscar una foto primero mm. <ríe> 에. 어. 걱정하다. nós somos preocupado. 걱정하다. 어, 갑자기 안 떠오르네 아. 긴장되다. 오케이. Uh, estoy nervioso Es Ya, entonces alguien Quiero que alguien, uh, Stefania Lea eso Y dígame si le gusta o no le gusta Estar así, Stefania Estefania tiene un problema técnico eh, Sigamos con Brel ¿Puede hacer lo mismo? Uh -huh. Brel Brel también está en otro Oh, ahí está ¿Qué? Eh... <risa> ¿Qué? <risa> uh, Brel <risa> Dame la, la expresión estoy nervioso y después dígame si ese si ese estado emocional le gusta o no le gusta ese estado emocional. Uh, okay. Chanom Gipchang deo. se pronuncia? así? deo. 돼요. 응, 긴장돼요. 오케이. 음, 어, 저는 그럴 때가 싫어요. 싫어요. 아, 시, 싫어요. 응, 왜? 저는 그럴 때가 싫어요. 음, 오케이. 어. Ya, Tarandano. Uh, deme otra expresión. Tarandano Tarandano Maregoceo Resentido es una expresión. ¿Mm? Otro, otro estado emocional. Intrigado. Intrigado. Ok. Uh. A ver, um, déjeme... <ríe> Tengo que ir al baño un rato, pero vuelvo en un minuto. Espera. Hola. Hi Hi hi Hello I am new in this group hmm. Wow, que increíble. Nunca habíamos tenido 10 personas en el chat aquí. Hoy día tenemos 3, 6, 9, 9 personas. Pero porque decimos aprender expresiones, la gente está medio callada ah uh, uh, estaba siendo intrigado no intrigado uh. hmm. intrigado en coreano ok un goma de ata un Estoy intrigado. 궁금, 궁금, ya, entonces uh, volvamos a. Uh, uh, ¿Angie? ¿Angie puede hablar? Ok, gracias. Great, great. great. Um, <coughs> Angie, trate de hey, leer. leer. Sí? ¿Cómo dice? Has soy soy soy yo, Has yo. Yeah. Entonces uh, trate de leer uh, Estoy Intrigado que le escribe aquí y he continuado con si le gusta o no esa expresión. Okay. Son no un uh -huh. yeah. <risa> Después diga. A ver, déjeme pegarle el, la expresión acá. Algunin? No, no, la foto, la foto que, que subí. Entonces aquí son las dos opciones, elige una de las dos y léala. Ah, 미안해요. Wow. Ok, uh, gracias a Angie. Um, Sí. Eh, ¿no? ¿Eh? Ok, ok, no se preocupe No se preocupe Entonces, um, con esto vamos a cerrar La sesión de hoy, pero creo que me voy a quedar Un rato más después de terminar la sesión formal Para charlar, porque Nunca había tenido tanta gente, así quiero conocerlos A ustedes un poco um, Hagamos un poco de repaso de lo que aprendimos Hoy uh, Aprendimos, uh, a ver, dónde está todo eso estoy alegre mm, aquí está yo estoy alegre esto chigo estoy feliz es <coughs> entonces leamos leámos leamos cada este ¿Qué? leámoslo todos juntos a ver si resulta <risa> vamos a leer esto primero ok 1 2 3 son 즐거워요. chigo Chonun chilgo weo. Chonun chilgo weo. ¿Cómo dice? Okay. siguiente expresión. Chonun uh henboqueo. Chonun henboqueo. Pero to, todos. <laughs> ok cha Cha Jajang Nayo Cha naio Cha Algunas expresiones suenan más uh, natural uh, con jajang pero otras como cha se usan más a menudo sin sin el pronombre así que esas es son las que las estoy viendo Jajang naio Jajang 긴장돼요 긴장돼요 긴장돼요? yo Y último <돼요> es... Sí, diga. U último <웃음> es kung 궁금해요, 궁금해요. heo uh -huh. okay. Bueno, muy, muchas gracias por participar. Tengo um, eh, tengo un tengo un, forma, un formulario de evaluación, así que por favor ayúdeme, ayúdeme con la evaluación aquí. La estoy usando para sí, ¿cómo dice? El formulario de evaluación lo estoy usando para tener tener uh, trata de medir si hay si hay progreso con las clases uh, con las sesiones. Y, y con eso... Hagamos otra ronda de introducciones. Um, porque hay mucha gente nueva hoy. Bienvenido a todos. Uh, <ríe> tengo unas preguntas que quiero que, que usemos para poder introducirnos. Entonces, uh, aquí tengo cuatro preguntas para la gente. Eh, okay. Empecemos hasta arriba, era alfab un alfabético. Empezando con Allison. Eh, Podrían decirme de dónde, de dónde es, eh, cuánto tiempo lleva estudiando el idioma coreano, eh, por qué se decidió estudiar el coreano y algo interesante sobre usted. <risa> ¿Quién? <risa> No, no lo tiene que decir en coreano, porque no, a menos que usted tenga el nivel de coreano para decirlo, pero dígalo en castellano nomás. Alison? Alison ah, lo va a escribir. Ok, mientras Alison escribe, Angie podría introducirse. Sí. Yeah. en Colombia para mí, 한국어를 친구 있어요. 예. 안녕하세요, 내가 아, 제가 한국인 친구 있어요. 저 한때 한국어를 진짜 재밌어요. 그래서 궁금해요. 아 어떻게 내가 제가 미연아사예요? <웃음> 아, 그게 그게 본인에 대해서 재밌는 걸 얘기하신 거예요? 알고 인터레스한테 서브레스텐? 오케이. Yeah. Ah. Bueno, yo no sabía. Uh -huh. ¿Cómo Somos ¿Cómo sair? ¿Cómo sabe? Ah, okay. mm, I mean, like, A pesar de que tengo 20 años, soy abogada. Uh -huh. okay. uh, muchas gracias, Angie, por introducirse. Uh, vayamos a la siguiente persona, Annette. Ah, digámosles a... Uh, okay. Bienvenido, Angie. Bienvenido, Angie. Bienvenida, Angie bienvenida y aquí eh, este Anet escribió su introducción Anet, ¿no puede hablar en el micrófono? ¿no? ¿tiene, ¿tiene vergüenza? ok, yo se lo leo Anet dice <ríe> Anet dice es de Perú o sea, no es de Perú, de Puerto Rico Puerto Rico. De Puerto Rico. Uh, hace, empezó a estudiar coreano hace cinco días. Oh my god. Los de <ríe> sabe los números. De los números. Anet, háblelo. Hable usted. <ríe> no. No. Ok. Porque le encantaría viajar a este país hermoso que se llama, que se llama eh, eh, Alemania. Corea. Ah, Corea. <ríe> Corea. Y que se hace con el OPA. Uh, y eso es todo. Ok. Eh, Alison no, no, quiere, no quiere leer su introducción con el micrófono. No. Ok, Alison. Ah, digámosle, bienvenido a Annette. Bienvenido, Annette. Bienvenida. Bienvenido. Desde Colombia. Bienvenido. <ríe> ok, Alison escribió desde Perú. Eh, yo soy de Perú, llevo meses aprendiendo el coreano porque me gustaría aprender el coreano, porque es un bonito idioma y para poder ver los dramas sin subtítulos y pienso viajar a Corea algún día Ok, ¡Bienvenido Alison! Bienvenida uh, Después tenemos a Dayana ¿Tayana puede usar el micrófono? ¿No? Ok. Entonces Dayana podría escribir su introducción eh, en, el, en el, la pantalla Mientras pasamos a Carla. Carla, ¿podría traducirse? A Carla, ¿tampoco le funciona el micrófono? Ok, pasemos a Lujara. Eh, bueno, mientras ella se escribe, eh, yo también soy de Colombia. Eh, tengo... bueno, llevo estudiando coreano hace tres meses, más o menos. Eh... Mm. Estudio español y lenguas extranjeras eh, y vivo en Colombia uh -huh, uh -huh. en dónde tienes acento de Bogotá? ¿Vives en Bogotá? Sí, en Bogotá Uy, cool. yo también <risa> <risa> Ya somos tres <risa> Ok <risa> Ok, dígamosle bienvenido a Lujara Bienvenido Lujara Gracias eh, oh, Dayana y, y, y Stephanie están... No, no, Dayana y Carla están escribiendo una tesis Porque todavía están escribiendo en el chat <ríe> Sigamos con Estefania Estefania, usted ya se introdujo uh, antes de que empezáramos Pero aquí hay mucha gente nueva, así que podría introducirse de nuevo Tampoco le funciona el micrófono. <risa> ok Abrel, <risa> Estefania, no le escucha, no le escuchamos. ¿Algo, algo, no funciona. Así que eh, mientras no Abrel no escriba, háblelo, <risa> háblelo, <risa> porque va a haber un, un silencio Me queda muy. Bolsono. Vamos a estar esperando el silencio y mientras todo los demás escriben, así que... Mientras tanto, a, hable usted. Brel. Uh. Brel, yo sé que su micrófono funciona. Tiene que hablar. <ríe> uh, yo soy de México estudio coreano desde hace seis meses y quiero aprender coreano para poder viajar quizás algún día a corea y en la serie sin título igual que a todos eh, Digámosle bienvenido, ah, Brel no es nuevo, ok, está bien <ríe> hola Brel, hola Brel Brel es de los fundadores <ríe> A ver, aquí eh, Carla escribió: uh, uh, Hola, soy de Bolivia, a un gusto, me llamo Carla, uh, llevo estudiando coreano hace tres meses, solo que lo dejé. Ah, ja, ja. Me gusta mucho el idioma coreano, es muy interesante y también tengo planes de, de Corea uh, a estudiar. Ok, bienvenido, Carla. Digámosle bienvenido. Bienvenido. Ok. Eh, ¿Quién estaba escribiendo? Ahí está ya Dayana Dayana uh -huh. escribió Mucho gusto a todos Soy de Ecuador Estudio coreano hace ya una semana Me gusta mucho la cultura Y una de mis metas es ir a Corea ¿Apate? ¿Apate? Aparte Aparte Aparte ah, Aparte de eso me servirá Para ver mis dramas sin sub subtítulos ah, <risa> me, me encanta el idioma Ok, bienvenido Dayana Bienvenido, Diana. Bienvenido. Uh, bueno, bienvenidos todos. <ríe> Qué bueno que haya tanta gente hoy. Um, um, uh, me llamo Jonho y ya le dije, o no le dije, eh, yo viví en Chile, once, o sea, nací en Corea y viví en Chile 11 años. Ahora vivo en, en Estados Unidos, en California. Y decidí hacer estas sesiones para um, practicar mi el, el, el idioma castellano. Entonces. Um, Uh, nunca tuvimos tanta gente, ojalá que sigan viniendo, las sesiones son los martes, uh, a esta a la hora que, que, o sea, hace 40 minutos es cuando empezaba eh, y que es diferente en cada país um, aquí tengo una un póster uh, ¿dónde está el póster? y los domingos, o sea, las los martes a las 7 es la hora de acá en California y los sábados a las 3 y la hora de cada, eh, de cada país esto se traduce así esta es la hora de cada país okay. se introdujeron todos, ¿no? la sesión del sábado como hoy día hicimos lo de la expresión del sábado vamos a hacer eh, vamos a leer la telenovela una telenovela eh, es muy entretenido Vamos a hacer un guión eh, en coreano, uh, o sea, vamos a ver la telenovela unos un minutos y después vamos a leer el guión y vamos a, a practicar la pronunciación, entonación, poner la emoción apropiada y cosas así. Así que, super. Uh -huh. Y esta eh, sesión de chat, eh, aquí está abierta, así que la gente puede juntarse aquí para charlar. Yo de repente estoy aquí para charlar y, y ya. Bienvenidos. Sí, ahora vamos a hacer los domingos, no los sábados. Ah, vale, perfecto. Uh -huh. Pero no veo la hora de los domingos de Colombia. ¿Cómo dice? En Colombia no uh -huh. veo la hora de los domingos. Ah, Sí. Sale 6. 5 es, es Colombia. ¿5? Ajá. Ah, ok. Sí, sí. A ver, el domingo va a ser México, Colombia y Perú a las 5. Eh, Venezuela, Puerto Rico a las 6. Chile, Argentina a las 7. Medianoche en España. Tenemos un participante de España. Wow. <ríe>